Muñeca Rusa es una serie que jamás pensé fuera a tener más de una temporada. La primera es única y casi perfecta. Entonces, ¿cómo sigue eso el equipo creativo? Pues evitan repetir el concepto de la primera al mismo tiempo que utilizan otros recursos de ciencia ficción para indagar en la vida de nuestros personajes principales. Spoilers para la primera temporada Muñeca Rusa. La primera temporada tuvo a nuestros protagonistas reviviendo el mismo día en un loop. Tuvieron que enfrentar sus miedos y revivir ese dolor para poder superarlo. En la segunda temporada se vuelve a tratar el trauma pero con la ayuda de los viajes en el tiempo. Nadie descubre cómo viajar en el tiempo y ahora debe enfrentar traumas pasados. Se utiliza el recurso de los viajes para indagar en el trauma familiar y como este se pasa de generación en generación. Si en la primera temporada la idea era aprender a quererse y aceptarse con sus fallas, en esta es aprender a que el pasado no se puede cambiar. El qué hubiera pasado si, sí, no importa. Simplemente hay que perder el miedo a vivir. Pero el resultado es medianamente exitoso. Alan casi que sobra en esta temporada, su presencia se siente forzada y a pesar de no alargarse son solo 7 episodios, tardé en engancharme. Muñecas rusas enredada pero entretenida, un poco lenta pero cargada emocionalmente y al final vale la pena ver. Le doy 3 estrellas y media de 5.